Música en aleatorio, sí. ah, si. Girlfriend, you're an amateur. I can make her come in person. On the vanister, I've been chill. All of my class can be done. Maybe you're looking at me every fucking day. I'm up in all my standards. Basta. Tofa. Ah, come on, come on. ¿Estás listo, bro? Sí. No, está muy alto. <muchas> <risa> Saludos los magios? Si sí. <risa> Va, Sofía es como... ¡Ah, rey no, así no era, ese es el saludo anterior, no es que tiene <risa> copy <risa> <risa> Bueno, ¿Qué onda, changos murosos? así, volvimos. <risa> bueno, sí, Santi, te, me estás tapando <risa> <risa> Te he salvado Bueno, felices Pascuas sí. y este video lo estamos eh, haciendo el video, eh. Soy fabuloso, ya lo sé Ya que este video se va a subir el lunes Va a ser uno de la sección de Vamos a ocurrirnos juntos Pero ahora no le voy a poner más a ese video y ese título la sección se va a llamar, vamos a ponernos re domingo, porque estos videos pueden ayudar para aburrirnos nosotros dos juntos uh -huh, uh -huh. o para entretenerlo a ustedes porque los domingos son re aburridos uh -huh, y, uh -huh. y, y, y dicen ay Dios, no, de Franco uh -huh. con a rezar uh -huh. Bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo algo que... Es, es viejo este challenge, que es hecho bueno, pero ahora lo estoy, lo, estoy, lo estoy descubriendo Y vamos a hacer este challenge que solo va a consistir en qué va a pasar en el final del video y listo ¿Cómo solo lo vas a hacer? Si perdemos y si nos sale una carta par, zafamos Y si no, tenemos que pegarnos un chilito Y si sale en la carta comodín, vamos a estar publicando algo En my grand instant Sí, vamos a estar publicando algo en Instagram Antes de empezar esto, tenemos que aclarar algo, porque ahora es todo no están, o sea, en Instagram. Todos están usando el onda. ONTAS baby. A continuación les voy a estar mostrando eh, las víctimas de. Ya, espera. Ay, la coches. My cow. A ver, Tonto Espera. ¿Qué es eso? Espera Drift, Drift, Drift en la Espera, capital está federal. haciendo Drift En la capital federal a decir que alguien lo choca Choca a alguien, no que alguien lo choca Bueno, bueno Tonto El que está haciendo Drift choca un auto, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que lo pasa por el costado el que está haciendo Drift Oh, capaz que se eh, pone eso con McDonald's No, copio recuerdo. No, ah, se choca con el poste Puede ser No, pero yo, vos ya dijiste que se choca Bueno, ya está, dale. Dale, dale. ¿Qué? ¿Qué? Dale, punto. No están nada planeado tú. Mostral a la cámara. Uno, dos, tres. Ah, es que... Bueno, espera. Un conductor... Yo digo que va a aparecer alguien. Yo digo... Que le van a sacar el micrófono. ¡Para que me no dan a dar Perdí yo, perdiste. ¡Ah! ¡La coche! Te pego chilo, eh. cinco, cinco, diez. un chulo, 5 y 5, 10. Un 10, wow. un 10. Un ¡Para, para, para, para! ¡Cámara, vos es eso? Esperá, Perdón gente, pues que soy retro mag, bro. Dale, mm. tú. Cállese, hombre horrible. Bueno, yo digo que va a pasar algo racista, porque no sé, esto es tan impredecible que... <risa> <risa> ¿Qué carajo Jesús, ¿qué? ¿Qué carajo Jesús, ¿qué? Ay, la concha, la... Concha, la... A ver. Ay, shit. Algo va a pasar dentro de ese coche. ¡Cállate la concha de tu. Va a estar un perro conduciendo. Bueno, voy a decir que hay un perro. Yo digo que no va a estar conduciendo a nadie. Está conduciendo un perro, dije yo. No te dije que va a haber un perro. <risa> ¡No se odio ¡El chabón estaba haciendo así! Yo con un pelotudo y que un perro. ¡En la parte derecha encima! Eso ya lo sé, no soy tan tonta. 3 ¿Qué son? Siete. Un 7. Un 12. ¡La concha de tu madre! Soy intelectual, muy inteligente. 4 ¿Cuánto? como ¿Cuánto? ¿Cuánto? 20 minutos. <risa> no te voy a pegar fuerte. It was at this moment that he knew he fucked up. ¡Ay! La concha. Eh, ahí no se vale. Un Ah, no, una rata Se sale de la caja. Se queda a ¡Ay, Dios! ¡Qué loca ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Qué Nueve Dale, locas! <empieza. risa> Bueno, ahora vamos a hacer esto: vamos a tirar las cartas. Acá, listo. Vamos a tirar las cartas y después vamos a. No había nada. Ahora sí. vamos a tirar las cartas. Si alguien de Pará, nosotros si yo, dos. Pará, yo cabrera. Si alguien de nosotros dos. Me toca <risa> Si alguien de nosotros dos le sale el comodín, sí. tiene que publicar algo en Instagram. Cualquier cosa. Decía un número y yo tengo que tirar la cantidad de cartas. Dame 5. 5. No hay comodín. Yo digo 3. No hay comodín. Cuatro. Cero. Uno y nada. Dos. ¿Nada? Cinco. Cinco. Nada. Nada, porque Cinco. soy rey. Tengo que hacer yo la publicación, porque no. si te sale la voz... No. Acá, Fernando, qué sé yo eh, Pasó algo Una situación muy importante Y voy a dejar YouTube No voy a hacer más videos Y le voy a dejar el canal a mi hermano bueno, ya he terminado con esta cosa de mierda Así que vamos a leer sus comentarios del video pasado Acá, Shock dice Una pregunta Oye, ¿por qué no te suicidas? Porque tiene una gomera nomás bueno, Gonzalo Darte dice Mi primera pregunta si te haces pizza encima Saludala, se llama Mía Allá está Mía, ¿verdad? ¿Sí? sí, a veces A veces con sangre, no El... So, wow... Es. Otas, dijo el Fragón La concha de tu hermano, ¿por qué me gusta? Ja? H H.M. dice, ok, no sé cómo llegué aquí Con los pies Con los ojos, eh Gonzalo Duarte cola. Durante contra mi cola. eh No, dura más Dios mío, ¿con qué necesidad? lo tuve. Kevin Boo No me saludaste ¿Por qué porque no queremos yo no saludo a nadie, yo solo leo los comentarios y listo. Chupala. Ya, encima que te veo el corazón, encima te respondí las cosas. A ver. Toto. Ulises Soria, ¿Para cuándo colaboración conmigo? Nunca venís a mi casa, primero que nada. Ni siquiera un hola, chef. Vamos a tomar más nada. La concha tuya. ¿Qué de... tenés este no pensado cuando tu canal crezca un motor? Va a quedar con poco pelo y muchas putas. No, mirá, les tiro la posta. Esto va a ser un re- pero tengo pensado hacer mi marca de ropa, Santi. Y yo la voy a vender. Tú no vendes nada. ¿Por qué no subís videos tan seguidos? ¿Vos te pensás pensá que tiene computadora virgen de rubio? pedazo de homofóbico. Del Mínimo tengo que tener como 3 días para oh. pensar qué video puedo hacer. Alexander Ryuko dice: Vamos a dibujar al Digimon. ¿Cómo naces para ser tan divino? Ay, no sé. Empático muchacho, ¿será gay? Mándame saludo no? y decide no. no, y a mí me siguen forros. Digo, querés que te digas a mí? Por último, que Kedron dice... estás? Te tacho muy alto y bueno, aprovechás Bueno, eh, acá tengo mi número, es 11. Beh. Iba a empezar a editar y justo me llegó una respuesta de alguien de Honduras. ¿Qué me pregunta? ¿A qué youtubers quisiera conocer? Eh, gracias por la pregunta y gracias por comentar detallado. Sea, Dios, me estoy emocionando. Quiero conocer a Bofe, Pedrito, Matías Candia, Rosquer y Sophie Maure. Ah, y a Pandom también, o sea, me estaba olvidando de él, chudos. No tengo más nada que decir, este tampoco, porque me paseo por todos lados. Claro, seguí veniste a <risa> Los veo cuando los vea. Fuck this shit, I'm out. Mm -mm -mm. Fuck this shit, I'm out. Uh, no thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. ¡Hey!